Sofía Fernández, usted nos va a traer el famoso festejo que tiene que ver con el cine, tiene que ver con Franchella, con aquella icónica escena y la frase que no sé cuál de las dos la va a decir. Ella. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, que creo que la mañana era hermosa, ¿no? <risa> <risa> Qué bonita mañana. Qué hermosa ¿Cómo? mañana. Qué hermosa mañana, la hermosa ¿no? Mañana, ¿verdad? La verdad es que es fantástica esta frase porque hasta creo que se la van a tatuar algunos, ¿no? Porque es muy linda y muy representativa para comenzar el día de hoy después de coronarnos como campeones la verdad es que maravillosa pero quieren ver al grandioso de Franchella Dale. de donde parte todo <risa> mira, escucha buen día <risa> <risa> hermosa mañana, verdad ah <risa> la decoró esta vez, Francesca claro. Le puso un poquito de sí, sí La había hecho cuando eh, tenía en, su, en, el, en la serie de Casados con claro. Hijos Como Pepe Argento la Había hecho una escena muy parecida Bueno, ahora la hizo para... Justamente, yo creo que todos pensamos y nos levantamos así con el. Lo el que. Inflado. Lo que pasa es que todos, eh, cada partido que tuvimos, cada victoria que tuvimos, aparecían, por ejemplo, o el Dibu, o aparecía algún jugador de la selección con el mate y le ponían abajo, hermosa mañana, ¿verdad? <risa> Una, entonces, claro, tanto se, se volvió a, a viralizar la frase y uh -huh. la. Bueno, obviamente, la eh, esta actuación que hace Franchella, que bueno, él la hizo hoy La empezó a hacer mucho Franchela cuando cuando festejaba los títulos de Racing, de Racing, el equipo del cual es hincha, y pasó en los últimos tiempos, que Racing salió campeón dos o tres veces, y él la fue inmortalizando cada vez más.